Estimados constituyentes, permítanme hablarle directamente a nuestra presidenta Elisa Loncón. Soy Carol Baum Sepúlveda, mamá, abogada, católica, creo en Dios, la política, el bien común y en la familia. Hoy de mujer a mujer quiero decirle que aun cuando no nos conocemos mucho, aun cuando pertenezco a un conglomerado político que usted a veces trata con desprecio, y quizás a una élite a la que se le achacan todos los males del país, tenemos más cosas en común de las que usted puede imaginar. Las dos somos madres, las dos hemos trabajado en la academia, hemos estudiado en el extranjero, al igual que usted con beca y con crédito CAE. Las dos nos hemos dedicado a luchar para que los más vulnerables de nuestro país estén mejor. Mi compromiso, como el suyo, también fue heredado de mis padres, también vengo de una familia numerosa. Siete hermanos, la menor con síndrome de Down. He vivido desde que ella nació la lucha por la inclusión de verdad, no la de eslogans, para que nunca sea discriminada por nadie, tampoco por el Estado. Estimada Presidenta, muchos aquí han dicho que algunos hemos tenido más oportunidades, en un tono que a rato parece que tuviéramos que pedir perdón por haber nacido donde nacimos, como si eso nos quitara valor, todo valor como seres humanos como si eso nos asegurara a per se el éxito, el trabajo, títulos universitarios y recursos ilimitados. A ratos los discursos parecían un campeonato de quién ha sufrido más, quién nació más vulnerable o quién es parte de grupos más oprimidos, más discriminados, como si cada cicatriz subiera la categoría moral para representar al pueblo. Estimada Elisa, hoy aquí ante usted confieso que sí, nací en una familia que me dio todas las oportunidades y lo agradezco todos los días. Pero mi padre pudo darnos esas oportunidades porque trabajó duro para eso, porque se esforzó, porque partiendo de cero salió adelante por sus hijos, por su madre y por su familia. Porque en el Chile de las libertades y oportunidades que muchos quieren refundar, con esfuerzo es posible salir adelante. Y mi madre, presidenta, dueña de casa, trabajadora social, no se olvidó nunca de inculcarnos a los siete hermanos que éramos privilegiados, que teníamos que agradecer día a día a Dios por todo lo que habíamos recibido. Nos inculcó valores dos profesoras, dos profesores, una emprendedora, una doctora del Servicio de Salud Rural y yo tratando de reivindicar la política como una forma honesta de servicio. Todos, todos mis hermanos trabajando para las personas por un Chile mejor. Presidenta, quiero invitarla a hacer una reflexión. Fíjese que los mismos que durante estas cuatro jornadas de discursos y emociones han narrado historias de dolor, de discriminación, de falta de oportunidades, representan al estar aquí sentados precisamente que es posible salir adelante, que no todo en Chile ha sido tan malo, que sí hay oportunidades, que se puede, claro que se puede. Para eso hay que esforzarse, trabajar y atreverse. Estimada Elisa, por supuesto que necesitamos cambios, pero cambios en libertad, cambios cuidando Chile, no destruyendo, cambio con las personas en el centro, condenando la violencia, venga de donde venga, respetando a cada persona, venga de donde venga, cambios valorando todo lo que se hizo bien en el pasado y reconociendo los errores. Por eso quiero pedirlo esto, Presidenta, usted es la mujer chilena que quizás tiene la mayor posición de poder en este momento en el país. Por eso demostremos que esto lo haremos pensando en todos, sin hacer distinciones identitarias, pensando en Chile, los chilenos y los que eligieron nuestro país para vivir. Nuestro desafío y la invitación en este momento es acercar la política, el servicio público, las decisiones a las personas. ¿Qué es lo mejor para las personas, para mis representados, para los chilenos, para los que viven en nuestro país? Esa es la pregunta que llamo a todos los constituyentes a hacerse todos los días, cada día, ...en cada decisión con la mano en el corazón. No lo mejor para un grupo político, no para una causa. Nuestro deber como constituyentes es pensar cada día... ...cómo hacemos un mejor país para todos, para el bien común. Sí, para el bien común. Por eso, querida Presidenta, le pregunto... ...¿es lo mejor reivindicar grupos y combatir sexismo con sexismo... ...racismo con racismo, clasismo con clasismo? ¿Es esto ojo por ojo, diente por diente... ¿Es bueno para Chile dividirnos entre buenos y malos, ricos y pobres, privilegiados y oprimidos, colonos y colonizados? Presidenta, usted tiene la oportunidad de pasar a la historia, pero debe elegir pasar a la historia como Presidenta de una convención revanchista, reivindicatoria de las minorías, excluyente de algunos o pasar a la historia como presidenta de una convención que propuso una constitución de reconciliación, de unidad, de todos y para todos, que no excluya a nadie que nos enorgullezca como chilenos. Estimada Elisa, está en sus manos esa decisión que nos arrastrará a todos. Presidenta, hablo por mis representados, los habitantes de la región de O'Higgins, pero también por mis compatriotas, mis seres queridos y por mí. Gracias por escucharme y gracias a Dios por el gran país que tenemos, Pido a Dios y a la Virgen del Carmen, Presidenta, que nos dé la sabiduría para hacer los cambios que se necesita en paz y cuidando a Chile. A Chile lo queremos y las personas son el centro. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile Libre!